lula a tu alrededor como luciérnagas en la oscuridad y alumbra tus días allanando tu camino con realidad son semillas de alguien Besos, con abrazos, en la infancia con amor. Te sonríe, te cede en el paso. Te dan los buenos días y tú no te das cuenta, pero cuelgan en tu cara una sonrisa, solo te percatas de su presencia cuando ya se va. Un escalón que siempre está. Han sabido brotar como flores de ciudad. Mira, mira, como crecer como flores de ciudad. Sin nombre, sin fama, sin medallas, pero son miles. Son las personas que hacen que la vida merezca vivirse. Han sabido contar como flores de ciudad. Mira, mira cómo brotan, como flores de ciudad.